La, la, ¡La plaza se difundió! La compré en la toma, con un compa y una gata toca entrando tomando falopa Como perro malo que se en el palo Si corto candado, me escapo y disparo Y en la plaza hermano, yo me siento malo Y con la gira vago me pego un descaro Somos todos raro a ninguno comparo Me pego un estado, que loco tarado Me la subo al palo con un boca hermano Si me siento raro, me pego un disparo Y ya no sé, que aparecemos en la TV Y no me lo puedo creer, no estoy sintiendo los pies Estoy volando y acá se ve todo claro Dame el freno en la boca, se me está secando Y termito con candela, que somos la vieja escuela Que recién esta fiesta empieza, más de yo paso una vuelta Yo sigo tomando fernet en la esquina acá en que la muevo siempre hasta los dientes, se pone caliente. Como de controla, escucha recate y mueve la cola. Tengo la 10 como Maradona, soy de las siempre de la joda, nunca se me borra. Como de controla, escucha recate y mueve la cola. Tengo la 10 como Maradona, soy de las siempre de la joda, nunca se me borra. se